Nos encontraremos hoy en Tekken Recordad Este juego del 2017 Increíble como aún Si hay 200 O sea 10 personas Siguen jugando 10 personas Tío O sea Está bien dentro de KB England My Esperemos que juegue bien Tío O sea Ready Bien y que entre también Nice Nice Nice Oh, wow, Yoshi. <coughs> Machine Waifu player, tío. O sea, hola. <risa> Los nombres de la bella, tío. En verdad, Yoshi meteela, eh. Be careful about this. <coughs> Be careful about this. Que tiene bastantes golpes así de espalda, que parece que, ¿sabes? Te va idea. Y te, de te destroza. Así que vamos a darle, a ver si podemos llegar a subir, eh, Bueno, más allá de rango de destroyer, ¿no? Sería worth it. Estoy en nuevos combos, obviamente, estoy en nuevos combos, eh, nuevas inercias Uh, combate de ascenso, uh, ah, oh, va, intenta jugar bien, eh Siete partidas partida seguía ganar, ay. Wow Estoy un poco frío, me acabo de despertar, ¿sabes? O sea, dentro de cabeza Estoy un poco empanadinho Empanadilla de carne, bro Uy Wow Eh, eh, eh, eh, Yoshi, Yoshi, quiero easy, bro Wow Joder, estoy un poco empanado, gente, pero... Está bien, he ganado con plenicidad Lo sé, lo sé, soy consciente de ello Ey, ey, ey, ey Wow, oh, let's go Gente bastante guay, tío Recordad que eso es, en plan, eh, Yoshi Es quien sustituye a Bruce El man eh, del Muay Thai. Wow, buenísima, tío Súper buena, wow, wow, wow Eh, tiempos, ¿no? Hostia, me he equivocado Me he equivocado, bro, me he equivocado Es que, tío, está ahí en el combo, ¿sabes? En plan, le doy a la X al círculo de de tan grande que lo di sin querer, hermano. Vamos a empezarle con un combo de cuadrado círculo hacia adelante. A ver si se. ¿Sí? Se lo comió. Nice. ¿Me girará? Sí, ¿no? Ha sido mi culpa. Debería de no haber girado, bro. Hostia. ¿Se ha comido ese combo? ¿En serio? ¿Se ha comido ese combo, bro? ¡Uh! Uh, o me hace el ultra, tío. Está muerto, en verdad. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Qué buena! Vale, raquear Uf, verdad hemos tenido suerte ahí, eh. Llego esa mierda. Que es que. <risa> ni recuerdo lo que quita, la verdad. No recuerdo ni lo que quita, bro. Oh, buenísima. <risa> ese puto codazo en la cara, tío. Menos mal que llevamos a una, a una pa. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Y ese lag? Menos mal que llevamos a una paya metálica, ¿sabes? Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Buena, o sea, no sé, la gaza de la que ha pegado ahí más más reventado en la gaza, o sea, oh, shit, bro. Amazing, ¿no? Final round. Esperamos Nos gira Nada, nos ha reventado, ¿no? O sea, supongo Bueno, en ¿verdad no? o sea ¿Qué cojones digo? Nos ha reventado una polla, ¿sabes? Con poderío y con brillo ¿sabes? O sea, eh, eh Le vamos a hacer círculo para atrás, ¿no? Yo creo que sí Círculo para atrás Y ready to the final Let's go GG Ha jugado muy bien Ha jugado, ha jugado muy bien, loco Ha jugado súper bien ha jugado súper, súper, súper bien, tío. El man. Omega Lul, bien. Tío. Bueno. Battle. Battle, battle. Tenemos que estar alejados de ahí. Brian Fury. Wow, y ese nombre, tío. Barra, barra, barra, barra, barra, barra, <ríe> Me quedo en la leche. Seguro que a lo mejor se ha puesto quizás en play y tenga algún tipo de algoritmo Y ni eso Brian, tío Mi hermano mayor jugaba jugado con Brian Supongo que jugará de la misma manera O sea, no ha cambiado mucho Brian Fury Desde que era pequeño hasta ahora Supongo que una pata baja que es como cargar Que te te deja dando vueltas de campana Supongo que esa es la única pata así Que debo de tener cuidado contra Brian Sobre todo en competitivo Supongo que vamos a hablar un poco de eso Pero como todo Sokoto, bueno, bueno, alza, eh Vamos a ver cómo juega el man. Muy buena. Ahí, wey. ¿Eh? ¿Eh? Se está dejando ganar. ¿Eh? Se está dejando ganar. O va con mucho la. No sé. Muy raro eso. Buena. Ahí, ahí vamos. Let's go. En verdad, sí, combo claves, tío, eh Para pillar la distancia, digo wow sea, oh, buena Y sí, si tenéis eh, pensado Sí, empezar a jugar con los combos eh, manuales De la peña Eh, buena, wow. Oh. Buena esa, lo malo es que ahora mismo Al dejarme en rojo a mí, tío, quito yo mucho más Y... Quito yo mucho más tío, si en rojo Lo siento, hermano bueno, él también tendría el ulti. Él también lo tenía. No sé, también me podría haber... ¡Uh, casi! Ahí Sara la pata que decía. ¡Wow! Eh, me podría haber ganado el payo, ¿eh? O sea, obviamente me podría haber ganado. ¿Se comerá lo de la cabeza? Imposible, ¿no? <risa> Solo un 1% de las personas se comen ese golpe, tío. ¿Buena? ¿Buena? ¡Wow, wow, wow, wow! wow Te sí. ¡Pata baja! ¡Wow! Me pegó media, ¿eh? Bueno, nice. Está bien, fue mi culpa bajar la guardia, gente. Vamos a empezar como antes. ¡Wow, wow, wow! Me friendo. Me eh, friendo. Eh, Julbando, ¿no? ¡Wow! Eh, ahí ya nos pilló, eh. Pero bueno, sí, nosotros también le podemos hacer un 8. ¡Wow! Oh, pero esa patada es demasiado plana para mí, wey. ¡Wow! Oh. ¡Planísima, pero quita bastante. Buena. ¡Wow! Oh, ¡Shit! Se dejó ganar la primera ronda, man, eh. Vamos a empezar un poquito más... Greedy, ¿no? Ahí va. Vamos a empezar a Greedy, gente Si le empezamos Greedy O sea, supongo yo Que de cierto modo se rayará en algún momento, ¿no? Se rayará, ¿no? Sí, se ha rayado <ríe> Se ha rayado, se ha rayado Creo que lo ha ya con un golpe en plan uh. Muy buena, ha jugado bien, bro Ha jugado muy bien Me ha remontado ¿eh? Me ha remontado Que no está nada mal <ríe> Eh, infinitos y está gracioso Y hacía su tipiquiña, ¿no? De mítica, mítica risa De jajaja malvado O sea, parece que lleva el traje de Veigar, varón, tío O sea, lo no mismo El año siguiente de antes, ¡Wow! jugó bien Jugó bastante bien, la verdad O sea, GG Va a ser difícil de ganarle dos veces O sea, más que nada porque ahora sabe cómo juego <risas> O no, a lo mejor no se acuerda Y ha hecho otra partida y dirá ¿Qué? Puto papajigo higo este, tío A ver, vamos a meterle nos queda solo una medalla para completar todo oro, ¿no? Está bien. Creo que llevo nueve partidas seguidas o algo así. Creo. Combate de ascenso otra vez. Uy, ¡Qué máquina, no! O sea, no he perdido, tío. Esperemos que ahora nos de contra mí. Vale. Vale. Va, va full, va full, gente. Va full. Va full de reyes, ¿eh? Le rayará si le hago un perfecto. ¿no? O sea, bueno, perdón. Si, si no me hace el un perfecto. <risa> En verdad me ha matado ya o Esa pata baja Ahí estamos Eh, quiere subir, eh Quiere subir, wey Vamos a empezar con el círculo atrás, ¿no? Ahí está, papi Yo un poco en que sea distancia O chace y paranoia Que le da a ella la cabeza, o sea Vale Me la deja un poco a huevo ahí, tío Pero vamos, así Se está complicando la partida, bro Pata baja Vale Y yo la distancia y eso ha sido crucial, bro Para ganarle esta ronda ha sido crucial, hermano Ha sido crucial, ¿eh? Esa patada, ese, ese, ese X hacia atrás ha sido crucial, bro Eso también ha sido crucial Wow, wow, wow Se ha quedado corta, ¿eh? Ahí se ha quedado corta Wow, wow, el man Eh, eh Muy buena esa Qué guapo el combo, ¿no? No lo habría visto en la puta vida, hermano Ese combo, ¿eh? por ahí coño A ver que yo sí si tampoco la veo yo mucho en el competi, ¿no? O sea, pero, eh Este nota Pues, guay, wow, eh, ¿no? Le voy a intentar. Le voy a clavar este. ¡Hostia, oh, qué puta bro! Estoy en el aire, hermano. ¡Hostia puta, qué putra! <risa> ¡Qué puta! Eso había un 1% de probabilidad de que me saliera, bro. Nice, eh. Se habrá quedado un poco flipado el pobre. Ha eh, sido un poco chorra, eh. ¡Wow! Oh, ¿Le he dado eso? ¿En serio? Ha sí, sido un poco potra, hermano, eh. Lo que me ha pasado ahí. Pero bueno. ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh, sí! ¡Mi está ahí! ¡Wow! ¡Increíble, bro! ¡Nice! ¡Nice! ¡Nice! Nice, nice. Más dale. Muy buena, ¿eh? En verdad jugado muy bien, tío. Sí, jugando bien el man, eh. Muy, muy worth it, man. Antes a lo mejor era más pequeño y lo veía de otra manera. Puede ser eso. Entonces lo veo de una forma más... No sé, si mi ¿no? En plan, gano eh, o pierdo y ya está. Ahora veo que puedo perder y, ¿sabes? Esa persona puede que venga a mi canal a insultarme. y puedo ganar, puede que venga esa persona a insultar al canal, ¿sabes? En plan, joder. Buena esa, Paul. Me gusta mucho su traje, tío. Está guapísimo, hermano, su traje. A haceros caso, el puto Ninja Gaiden, bro. Eh, ¿y eso? son ya un tío. Qué guapo el puto traje, tío. Estoy flipando aún, eh. O sea, es guapísimo. ¿Verdad? La primera vez que veo a un Paul vestido de, de Niña Gaiden, ¿no? Eh, ¿Y eso? ¡Ah, mierda! Pensé que tenía... Wow, oh, qué buena! Pensé que tenía tiempo para darle, pero no, ¿eh? Me equivocaba. Wow, oh, y eso! ¡Oh! ¡Wow! Típico como de Paul, bro. ¡Oh, oh! Morí. Bueno, en verdad, no muerto porque tengo todavía los rojos. Eso puede ser que gane. He ganado. Increíble. <risa> nice. Lo siento, Paul, así un poco de... Me entiende, ¿no? Un poquitito de... de... Del lore de, de Tekken, en plan cuando tienes la barra roja que puedes hacer el Uper eh, el el uper, el, sur, el ultra, eh, lo que puedes hacer es quitar más vida, ¿sabes? Que no está mal, o sea, no está nada mal, pero lo veo como desproporcionado, ¿sabes lo que te digo? Me a intentado... Ahí va, este combito ahí. Vale. equipo atrás, ¿no? Para pillar la distancia, a todas y. Y no sé, supongo que un poquito para adelante ahora. <risa> ¡Wow! Esp esperaba la pata baja, eh Muy buena Una pata baja que te levanta así de Paul Guapísimo Buena, eh Me ganó, me ganó Y Hostia Y eso Vale, esperamos ahí el segundo eh, Le voy a intentar agarrar para desequilibrar, ¿no? O sea, bueno, este en verdad sería lo más desequilibrante Porque no saben por dónde va a ir, Pero le pillo la distancia Uh, uh Siempre es más rápido eso que lo mío, tío Siempre es más puto rápido ¿o qué? <ríe> Me flipa, en verdad O sea, que sea más rápido Pero es como, wow No me lo espero, Paul ¿Verdad, Paul molaba? Eh, molaba muchísimo, tío. Era el típico personaje en el Tekken 3 que tú has muerto, tío. Perdón. Era, era el típico personaje en el Tekken 3 que tú te pillabas, ¿sabes? Y flipabas realmente. Era como un cuadrado de triángulo hacia atrás y te quedabas ahí estático y tu adversario iba para ti. ¡Pau! Media vida quitada. Antes era muchísimo más exagerado, Paul. O sea, ahora no me ha quitado tanto en comparación con el Tekken 3, por ejemplo. Por el Tekken. Tekken. <ríe> Lo que son los personajes, ¿no? O sea, obviamente. Era un fucking chaos. ¡Qué guapo, hermano, juega Kurimitsu. ¡Wow! ¡Increíble, guapísimo! Ese, ese creo que es el único DLC que respeto! Nah, hombre, nah, ahí igual yo, quien ya sabéis, los DLC me di ¡Wow! O sea, es una forma, ¿no? Eh, por supuesto, como estuvimos hablando De que se haga un poquito más longeva la vida de un videojuego Pero, wow, está súper desbalanceado Algunos, claro Kurimitsu no, o sea, está guapísimo Cómo se mueven sus inercias y tal, sus espadazos pa, pa, pa. Y, y Yoshimitsu move, ¿no? Pero, tía, es complicado <risa> Van bikinis, tío, o sea Van bikini, le hemos eh, interrumpido la, las holidays, tío ¡Guau! Wow, ¿Veis? Eso me refiero, qué guapo No quita nada, tío, ese combo, pero seguro que le ha costado de las notas, ¿sabes? ¡Guau, guau, guau! ¿Veis? Así se sí quita Pero joder, tío, me ha quitado demasiado, ¿no, gente? ¿Qué pensáis? ¡Oh, buenísimo! Voy a intentar hacerle... Y yo, es que ese nunca falla, ¿en verdad? ¡Qué bueno, tío! Me mola, me mola que esté jugando con un hermano Porque supongo que nadie quiere jugar con un Ya que es bastante complicado y es un personaje desinflado Es un DLC que supongo que es para la gente Un poco como, como yo o, Bueno, sí, o mis amigos, o mi hermano no Que haya jugado al Tekken y sepa de la historia De Kurimitsu y tal, entonces En retrospectiva se lo puede llegar a pillar Pero para competitivo quizás no, ¿no? O sea, aquí está muy poco, como veis, pero está súper bonito, tío El personaje, en plan, es la polla en la polla el personaje, coño Aunque lo haya querido vestir como una waifu veraniega Jeje <risa> Pero igualmente, tío, está guapísimo. El círculo para atrás. ¡Ay! No falla, tío. Voy a tener que pegarle la patada. ¡Guau! ¡Qué guapo eso, loco! Guapísimo, bro. ¡Qué guapo! Si me ganas, GG, ¿eh? ¡Qué máquina, hermano! <risa> guapísimo esos combos, tío. Eh, Tiene mucho potencial, ¿eh? O se en plan, A ver, ese combo en, en concreto es el que más potencial tiene, supongo. Eh, pero no obstante, eh, ni tan mal, ¿eh? ¡Guau, guau! Lo malo es que te deja vendido y se queda de esparda el personaje. Mira lo que me ha hecho, tío. El tío ha tenido... ¿eh? Qué guapo, ¿no? ¿Y eso? Me queda un poco ahí rayado en ese combo. Se puede ganar igualmente, gente. O sea, confíen. Pero me queda rayado, eh. El círculo para atrás nunca falla. Mierda. El círculo para atrás nunca falla, gente, confío. ¿Y yo a distancia. No, mierda, me ha ganado, ¿eh? Uf, uf, va a ser complicado. Un agarre, tío. No, qué buena, guachín. <coughs> La pared me ha quitado mucha vida, tío. <risa> Me ha quitado un de vida, hermano, a la puta pared, en serio. Agarre. Es que es muy pequeño el objetivo, bro. Mierda, ella. Muy buena por ella. O sea... Hostia, ese lag... Ey, ese lag me ha rayado un poco, eh. Vale, si gano esta, estamos dentro de la partida. <ríe> vale. Si gano esta, tío. O sea, tengo que ganarla. Sí o sí. Mierda, no la voy a ganar, ¿no? O sí. Bueno, en verdad sí que puedo ganarla. Si confío en el poder de las cartas, güey. Pues... Tendré que esperar su... Ah, qué bueno. lo siento, yo he ganado planamente, hermano Pero justamente también, obviamente Una victoria es una victoria Wow, eso ha sí, un combo un precipitado para... Tío, es tan pequeña Kunimitsu Que es imposible, pero, pillarla O sea, con esa patada es imposible Imposible, eh, o sea, fuera de coña Wow, qué guapos los combos, tío Estoy flipando con Kunimitsu A ver, me he encontrado con esta Kunimitsu Que juega bastante, bastante bien pero me encontré con otra que también jugaba bastante guay Totalmente diferente, ¿eh? es decir La jugaba de otra manera, diferentísima, wow Uh, se ha vendido, tío qué putada, hermano, GG, eh Ha jugado muy bien, ha jugado muy bien Kunimitsu, tío Muy bien, loco Súper bien Se va a perder, tío como ponga sincronizando, flipa Increíble, hermano Vamos a jugar con el chaval ese <ríe> Qué guapo Qué puto guapo Eh, la Chanju, tío 100% debe de ser él No puede ser otra persona No hay otra persona en el mundo Que venga de Corea que no juegue ¡Y me ha paiteado, bro No es él No es él ¿Por qué ponía Corea entonces? ¿En serio? Pero a lo mejor sí es él, ¿no? No sé no me acuerdo de su nombre, realmente han, O sea, me, me, me ha salido varias veces Pero no, no es main dragon of ni mucho menos O a lo mejor sí <ríe> No sé <ríe> Esperemos que no vaya con mucho lag Wow, wow, wow, wow, wow Es el Joker, ¿no? sé yo Joker, lo sabía Uf, va a estar complicado, ¿eh? ¿Por qué acepte este combate, bro? O sea, ¿Por qué aceptaría este puto combate, picho? Es súper duro jugar así, ¿eh? Es súper duro jugar así, hermano o sea, jugar dos frames esto, esto el Tekken debería de saber cómo bane, Caparlo, bueno, banearlo, no, caparlo o algo Qué puntazo, tío, o sea Qué guapo está, o sea, va del Joker, loco o sea, guapísimo Va dos frames, gente, si estáis viendo a dos frames, no es que se haya caído La grabación, y mucho menos, o sea Que estoy jugando contra una persona De Corea, bro, o sea, guapísimo Al máximo oponente. guapísimo, tío Guapísimo, bro Guapísimo He tenido que abusar de eso, porque es que, tío O sea, no se puede ni jugar, ¿no? El lag que hay Uf, Eso ha sido decisivo, manín. Bro, esto es parece una película <ríe> Parece Matrix Estamos en la Madrid Espero que le vaya mejor esta ronda en la vida, ¿no? Tío, va lagueadísimo Wow, guachín Súper lagueado, pobrecillo, tío O sea, si yo estoy lagueado, él tiene que estar 300 veces más lagueado Supongo Supongo yo, no puedo jugar de otra manera O sea, es que ni con combos ni sin combos, tío, o sea Ay, Es que, no sé Tengo que pensar como eh, dos de esas Ahora mismo mi cabeza está en Mega Man, Pac-Man Y no sé, tío ¿Cómo? O sea, siempre me pasa esto Hay una, una posibilidad súper aleatoria De que es que Él también vaya igual que yo, o sea, de la guiado, ¿No? O peor, encima, porque él tiene la barrita De de uno, es muy triste Tío, o sea, me da hasta pena ganarle O sea, en plan, a ver, me da pena Jugar esta partida porque, tío, no puedo hacer Nada él, ¿eh? ¿no? Ni yo tampoco, o sea No sé, estamos súper capados, bro Super capaz ¿O es poco, tío Qué exagerado Y de tu lag Esto es para aprender, ¿sabes? En modo de un entrenamiento o algo Para los dos Porque madre mía No sé, tío Me da un poco de pena O sea, increíblemente pena, tío Eh, eh, eh Me da mucha pena, tío Bueno, me ha quitado el perfecto, Eso es, coño Eso es, joder No me dejes ganar con el perfecto. Nice, eh Soy saber Oh, shit, oh, bro Avanzar, saber con Ichiwa. <risas> muy buena. Es la primera vez que aciende Oh, claro, la, aquí en la play, tío. Llegarme a esto del Tekken. Qué sad, perdí mi. O sea, no tiene forma de sincronizar mi cuenta de Tekken de la play junto con los dos DLC que me pillé al principio, que era el man del Final Fantasy XV, ¿no? Y uh, una vampira que había, que era, no sé, como rollo Street Fighter y tal. Y tío, no hay ninguna manera de poder llegar a Tener esos personajes, aunque sea O mi recorrido en el Tekken De verdad no es este, que este es secundario, coño O sea, estoy subiendo por segunda vez a maestro en el Tekken O sea, bueno, por segunda, <risa> Por un puñado de veces ya, porque esto se ya realmente Increíble Papísimo el borde Toma ya Oh y bueno, eso es todo, gente. Espero que os haya gustado. No sé cuántas partidas he ganado eh, consecutivas hasta llegar a Xavier. Pensé que me quedaría un filito más para llegar a Xavier. Pero bueno, llegamos. Así que mañana lunes nos vemos, gente, con mucho más y mejor. Y supongo que si el horno eh, no está caliente, ¿me entendéis a lo que me refiero? Jugaremos un poquito de Tekken, obviamente. Que ya, eh, de decir, que no sé, el simple hecho de interpretar a un personaje siempre cuando se hace directo, simplemente lo que hace gracia o lo que... Un juego de lucha, no sé si me explico, no le puedes sacar chicha de ninguna manera a no ser que le metas un poco de roleplay en ti, está, ¿eh? rolear o no, o con el juego o con el jugador. Sin ánimo de lucro, eh, no lo digo, ¿no? A mala intención y mucho menos, obviamente, yo qué sé, son cosas que pasan en los juegos, eh, siempre se pierde o se gana. Eh, jugador de League of Legends, de Valorant, de Fortnite, de cualquier juego, siempre que os echéis a la cara de competitivo, vais a tener toxicidad, obviamente. Así que, ¿qué menos que encajarlo con una sonrisa, ¿no? Pienso yo, así que vamos a internet y nos vemos, nos vemos eh, en el próximo, eh, subiendo con... Papá aquí con el teque en el maestro de teque, <laughs> nada igual <es> joking bro, <laughs> bye.